El hecho de que tenemos que ser un equipo cercano a las personas, que fueron uno de los compromisos que yo tomé. Desde ese punto de vista les he solicitado que siempre tengan las puertas abiertas a recibir a las personas, porque ellos van a manejar distintos aspectos de la gobernanza de la universidad. Y así como yo me comprometí que iba a ser un rector de puertas abiertas, les he solicitado a ellos también que sean directivos y personales de puertas abiertas, que estén permanentemente eh, ...preocupados de recibir a las personas que vayan a, a, a sus lugares... ...a pedirles reuniones, a conversar cosas, distintos aspectos del quehacer académico... ...a plantarle problemas. Bueno, ha sido una reunión muy grata, donde el equipo, todos nos hemos conocido... ...hemos hecho una presentación de quién es cada uno... ...cuál es su rol dentro del nuevo gobierno universitario... ...cuál es la mirada de futuro que tenemos... ...y la mirada de futuro es apoyar al rector en su programa de trabajo... Estamos todos apoyando eso, esa es la, la mirada que debemos tener y hacer este gobierno exitoso por el bien de la universidad, por el bien de las regiones, de ambas regiones y por el bien del país. Prácticamente conocer los lineamientos de, de la vicerrectoría económica, de asuntos económico, los lineamientos que dio el rector en particular, pero en un contexto de gobernanza, tal que permita que la comunidad universitaria nos vea eh, realizando transformaciones eh, fundamentales en, en el contexto de la participación, de la colaboración y de la inclusión de todos sus inquietudes primer aspecto que nosotros vamos a abarcar es cumplir con el plan de obra del gobierno anterior. Hay un plan de obra que ya está desarrollado, donde hay hitos que hay que ir cumpliendo y por lo tanto eso se debe continuar. O sea, eso... Eh, la construcción de la universidad es una construcción que hacemos en términos colectivos ¿ya? por lo tanto como hay una construcción colectiva eh, a nosotros nos corresponde hacernos cargo también de eso ¿ya? y al mismo tiempo el pasear o sea, el venir acá y conocer las distintas unidades y conversar con los directivos eh, tanto acá de este campus me va a permitir también conocer eh, efectivamente cuál es la realidad y cuáles son las necesidades que tiene y poderlo incorporar a los a los futuros eh, plan de obras que se deben desarrollar en, acá en... Eh, ahora tenemos una nueva ley de universidad del estado y tenemos que echar a andar los estatutos de la universidad del BIOBIO Bio. así que los desafíos que teníamos hace cuatro años atrás no son los mismos que tenemos ahora y he hecho hincapié en eso la sociedad chilena como toda la sociedad a nivel mundial eh, son muy dinámicas y la universidad tiene que tener esa capacidad de irse adaptando porque nosotros somos los que manejamos el conocimiento así que ese conocimiento hay que ofrecerlo sin duda a la comunidad a través de nuestros profesionales y estos profesionales tienen que irse adaptando a la realidad que tiene en este caso las regiones de Ñuble y Biobío.